Me voy, eh, me están explicando ahora el mapa pero aquí no tenemos el mapa <risa> Ella es la que sabe toda la ruta Aquí me despido de ellos y de toda la familia Hello, bonjour, bonjour. Au revoir, Au revoir. Thank you. Okay, merci. Merci beaucoup. Mamá, mamá. Pues vaya día más bueno que he pasado con ellos desde ayer hasta ahora, increíble. Y ahora nada, dirección por su Nada, en un momento aquí. Led, low me va a llevar a Orzu, así que ya a partir de ahí sigo la ruta para hacia adelante, hacia el este, posible. así que bien, Almed nos habla, pero yo muy bien. Aquí me ha dejado este hombre a la entrada de tuché y ahora me voy en dirección hacia el este, pero no sé hacia dónde... Pero no hay problema porque tiro hacia el este. Y Han, Han, me acaba de parar ahora y me va a llevar Turkey. Me va a parar, me va a llevar hasta la carreterita buena que es donde yo quiero ir. Así que muy bien, muy bien, bien All right. ¿Dónde vamos? A comer. Yes. Vamos a ir a comer algo. estamos comiendo cosas ricas de la zona. Turkey... ¿eh? ya kebab, comido y seguimos ruta hacia Pues ya hemos comido y seguimos ruta hacia no, no, no, no, no, Teşekkürler. Önemli değil. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İspanya'ya selamlar. Türk misafirperverliğini anlatırsın. Türklerin nasıl davrandığını inşallah herkes inşallah. aynen benim gibi da davranır. Problemsiz İspanya'ya dönersin. Teşekkürler. Okay. Hayırlı yolculuklar. Hadi Pues nada, 10 minutos. Ya sabéis cuánto me gustan a mí los camiones. Con mi amigo Shartán me va a llevar hasta Samsung, que es el sitio donde queda con Madeleine. Son unos 400 kilómetros o por ahí. Así que saludos y un saludo especial para un camionero que tengo yo en España, que es mi amigo Ángel, el ministro. Ministro, un saludo, guapo. Está el camionero hasta los cojones de la carretera, es que es normal porque vamos por una especie de autovía que de repente se corta y no es autovía, de repente hay un montón de baches, de repente se pasa para el otro lado, de repente vuelve cada vez que pasa una de estas, él se caga en todos los santos de todo. Es que es no, la no. Así que... Paciencia, amigo, paciencia. Pues acabamos de parar a tomar un arroz con leche. arroz? A tomar un arroz con leche delicioso, con miel y buenísimo. Ah, okay. Say hello to Spain. Hello Spain. Hola España. España, ¿qué Pues ya estoy aquí en Samsung. Esto es. Una pedace de ciudad que no me lo esperaba yo tan grande. Son 50.0 habitantes, un 5% de Estambul, pero es grande, es grande. Y nada, me voy a poner a caminar y a buscar nostal o algo. Mañana he quedado con Madelena aquí para coger el barco, así que a <risa> caminar un poco ¿sí que me pasa lo mismo, yo que no sé. Tiro para adelante.